Saludo especial para todos y bienvenidos a la información más relevante de las últimas horas en nuestro video para hoy. El ministro de Exteriores, Sergei Larrop, ha sido claro con el norte. Si quieren que haya negociación, deben de bajarse del deseo de hegemonía mundial. Sin embargo, solo pueden llevarse a cabo en base a lo que hemos expuesto, considerando nuestros legítimos intereses y preocupaciones los cuales hemos expuesto a lo largo de muchos años en el diálogo con nuestros socios occidentales. Brasil emitió un comentario sobre la posibilidad de hablar del tema de una paz negociada con China para emitirla a Rusia y Ucrania, que incluya a Crimea. La respuesta de Ucrania no se hizo esperar. Secretario de Estado de Estados Unidos dio pista sobre la contraofensiva ucraniana. Rusia avanza en Bakhmut. Las siguientes horas serán cruciales. Militares AFU advierten que Rusia apura por el control total de este asentamiento. El enemigo está intentando tomar la ciudad por completo y los ataques continúan. La fragata Almirante Gorskov regresa luego de su paso por los países árabes y está a las puertas de la OTAN. Prepara ejercicios navales. Unidos envía submarinos de misiles guiados a Oriente Medio. Corea del Norte realizó prueba con dron submarino de ataque. Nuevo golpe de Rusia y China e India a Occidente, dejarán de tomar el precio Brent como precio de referencia. Maniobra épica de piloto ruso en Ucrania, elimina a tres aviones enemigos en una sola misión, dice medio eslavo. Esta y mucha más información en este nuevo video informativo para hoy en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Gracias por su audiencia. Comenzamos con la mejor información internacional. Hola, ¿qué tal amigos? Saludo cordial para todos y bienvenidos a la información más importante de las últimas horas. El ministro de Exteriores, Sergei Larrov, recientemente en su reunión con su par turco, Nebukavuzoglu, dejó en claro una sola cosa para que pueda darse una opción de acceder la federación a la terminación del conflicto con Ucrania, algo que para muchos expertos Occidente no lo ha entendido. Otros toman estas declaraciones como temerarias. Sergei Larrov ha dicho en Turquía que solo será posible una paz negociada si el norte abandona su deseo de seguir liderando el deseo de hegemonía unilateral en el mundo. Además, enfatizó que para que todo esto se dé Occidente debe de tener en cuenta los intereses de Moscú a nivel internacional. Es decir, le está diciendo la Lavrov a Blinken que si quieren una salida negociada tendrán que aceptar los términos y condiciones de la Federación de lo contrario es inevitable que la escalada no llegue y esto sería terrible para el mundo porque los expertos ya lo han advertido las posibilidades de una guerra nuclear entre Occidente y Rusia son bastante altas. Lavrov y Kabusoglu hablaron también del acuerdo de granos de la crisis con Ucran y la construcción del centro gasístico en Turquía. El funcionario ruso habló de las razones por las cuales cree que no se han cumplido los acuerdos. La parte ucraniana del acuerdo de granos ha dado lugar a la exportación comercial de sus cereales bajo condiciones especiales tras eliminar los requisitos que se imponen a este tipo de productos en los países occidentales. Mientras los estados especialmente necesitados, que se encuentran en la lista de los más pobres y son receptores prioritarios de ayuda humanitaria y alimentaria, han recibido menos del 3% de todo lo que se ha enviado desde Ucrania. Y ustedes saquen sus propias conclusiones, amigos. Y a la parte rusa de este paquete que se enmarca en un memorando especial entre nuestro país y la ONU, no se... Solo pueden llevarse a cabo en base a lo que hemos expuesto, considerando nuestros legítimos intereses y preocupaciones, los cuales hemos expuesto a lo largo de muchos años en el diálogo con nuestros socios occidentales. Estamos hablando de los principios que regirán el nuevo orden mundial que todos necesitamos, el cual deberá sustituir este orden mundial unilateral hegemónico, como lo expresó nuestro presidente. ¿Ustedes creen que el líder demócrata ceda a las intenciones de Moscú en este caso? ¿Agachar la cabeza y darle paso al NOM que quiere imponer China y Rusia para el mundo? ¿O por el contrario, seguirá las presiones a los países que se quieran desalinear con el país norteamericano? Lo cierto es que todo tiene que ver con el empuje para la caída de la moneda norteamericana. Y por eso... Es que se está moviendo mucho las fichas en el ámbito internacional, bien sea continúe el unilateralismo o se imponga el multilateralismo. A propósito, amigo, recientemente hace pocas horas, el presidente de Brasil, Lula da Silva, habló sobre el conflicto ruso-ucraniano y ha expresado lo siguiente: Putin no puede quedarse con todo, pero dice también que Zelensky no puede obtener todo lo que quiere. Cierra su hilo diciendo que en China. Puede que se discuta con Xi Jinping el tema de Crimea. Expertos hablan que Lula, al decir Crimea, en este tuit podría estar refiriéndose a que le propondrá a Xi Jinping, que le exprese a Putin y a Zelensky, que negocien sobre la base de Crimea, sobre la península de Crimea, que sea legalmente de Rusia. Y aquí también desde el gobierno... No Le han respondido al presidente Lula da Silva sobre sus declaraciones contextualizando. No hay razón jurídica, motivo jurídico, moral por el que Ucrania deba ceder un solo centímetro de su tierra. Por su parte, desde Washington han dicho respecto a esta polémica que, bueno, Ucrania es la que decide qué se tiene que hacer en este respecto. Pero sí, Anthony Blinken aseguró recientemente que el objetivo del norte es hacer todo lo posible y necesario para que Uc pueda seguir recuperando su territorio. Esto incluye, según Blinken, una contraofensiva que arrancará en los próximos días. Pero presten atención que este dato no es menos importante, sobre todo en el contexto de lo que Brasil y China han suscrito recientemente sobre la base de crear una nueva moneda para intercambios comerciales y la forma en la que China y Rusia comenzarán a realizar acuerdos con las naciones, todo con el fin de apartar al dólar. Como moneda de reserva mundial. El senador Marco Rubio dio estas declaraciones sobre este tema y ustedes comenten en el video, por favor. Marco Rubio dice que si las cosas siguen así con todos los países apartando al dólar o desdolarizando sus divisas, como lo están haciendo China y Brasil, dice que muy pronto... Estados Unidos no podrá sancionar a nadie. Escúchenlo ustedes mismos, estas declaraciones que emitió por la cadena norteamericana Fox News. Tras de cinco años no tendremos que hablar de sanciones porque habrá tantos países que operen en monedas distintas al dólar que no podremos sancionarlos. Hoy Brasil, Brasil, el país más grande del hemisferio occidental al sur de nosotros, ha firmado el acuerdo comercial con China a partir de ahora. Comerciarán en sus propias monedas. Están creando una economía secundaria en el mundo totalmente independiente a nosotros. Dentro de cinco años no tendremos que hablar de sanciones porque habrá tantos países que operen en monedas distintas al dólar que no podremos sancionarlos. Antes de cambiar de ángulo noticioso, recientemente Vladimir Putin dijo que la cooperación desde la federación con todos los países está abierta, pero le envió un guiño al presidente de México diciéndole que está interesado en aumentar los comercios con México y dice que le valora a México, en este caso a López Obrador. El enfoque que tiene equilibrado en la resolución de los conflictos que aplica a su mandato. Bueno, vamos a avanzar. Medios internacionales y no precisamente eslavos, sino occidentales, le están dando despliegue a la difícil situación que hay allí en Bakhmut. Feroces combates entre ucranianos y rusos. En pocas palabras, el centro de Arteomox es un infierno. Fuente de los servicios británicos están afirmando que la zona estaría en un inminente control de los rusos para las próximas horas. Los militares de Ucrania precisan que la situación es bastante difícil y apremiante. Escuchen ustedes. El enemigo está intentando tomar la ciudad por completo y los ataques continúan. Sobre esto dicen desde Kiev recientemente que a pesar del difícil panorama que hay allí en Bakhmut, las tropas AFU siguen resistiendo, enfatizando que las tropas rusas y los Wagner superan el número a la mano de obra que defiende este asentamiento. También dicen que los rusos están haciendo avances tácticos, pero que pagan un alto precio por ellos. Pero también dicen que desde las líneas de suministros ucranianas están inseguras porque están rodeadas por artillería de la Federación, lo que hace imposible sortear cómo hacer llegar municiones y equipos occidentales a la zona para reforzar a quienes están allí luchando. Ahora, estas son imágenes que muestran canales militares prorrusos sobre cómo es que están avanzando los Wagner cerca a la estación de Bakhmut en medio de los combates con Ucrania por el control de este asentamiento. Qué impactante estas imágenes, amigos, respecto a Bakhmut. Avia.pro dice que el asalto a Bakhmut se puede completar en 24 horas. Este asentamiento que viene siendo asaltado desde agosto del año pasado puede quedar bajo el control de las tropas rusas, dice el medio Avia.pro. El ejército ucraniano informó sobre la situación catastrófica en la parte occidental de Bakhmut. Según la información proporcionada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, las unidades del PMC Wagner están llevando una ofensiva muy intensa, lo que está obligando a las tropas de Zelensky a apartarse fuera de la ciudad. Se está diciendo que en las próximas 24 horas la ciudad podría quedar completamente abandonada por las tropas ucranianas, lo que, de por cierto, también lo confirman expertos militares y corresponsales de guerra rusos, aunque obviamente nadie quiere precipitarse a esta situación, pero lo cierto es que los medios occidentales ya le están dando despliegue. Los informes que han sido también publicados por el ejército ucraniano son la mejor evidencia de que la batalla final por Bakhmut ha comenzado, de lo que han hablado también los medios eslavos y que está en pleno apogeo y se encuentra en la etapa final. Los expertos dicen que después de la ocupación del territorio de Bakhmut por las unidades rusas, es posible que se necesiten unos días para limpiar la ciudad y semanas para limpiar la ciudad de las minas. Sin embargo, en el futuro cercano se garantiza que Bakhmut quedará bajo el control de la federación. En las últimas horas se sabe que la fragata rusa almirante Gorskop armada con 16 misiles hipersónicos Zircon ya está ahí a puertas de la OTAN, dice medios eslavos el portaaviones ruso de misiles hipersónicos Zircon ya está en el mar rojo. El contexto de la información dice que la tripulación, la fragata rusa almirante Gorskop realizó ejercicios militares en las aguas del Mar Rojo, sin embargo se espera que dentro de los próximos días el portamisiles hipersónico ruso Circon ingrese a las aguas del Mar Mediterráneo porque se considera el patio trasero de la OTAN. Destaca el diario que mientras en el Mediterráneo los misiles hipersónicos rusos Zircon alcanza prácticamente cualquier parte de la alianza en la parte central sur, este y este de Europa, del lado del Mediterráneo los países de la alianza son menos protegidos, sin mencionar el hecho de que los países de la OTAN no tienen ningún medio de protección contra las armas hipersónicas. La aparición de la fragata armada con casi dos docenas de misiles hipersónicos puede ser un medio de protección contra una ofensiva en Kiev ya que los misiles rusos llegan a cualquier punto del territorio ucraniano desde las aguas del mar mediterráneo, dicen expertos del diario, la fraganta almirante Gorskov es el buque insignia del proyecto ruso 22350 en servicio para Rusia y es capaz de realizar gamas de tareas incluida la protección de las aguas costeras, operaciones antisubmarinas la defensa aérea y la defensa antibuque, el armamento de la nave incluye sistemas de misiles calibre Onyx y misiles hipersónicos Circon, el sistema de misiles antiaéreos Poliment Redut, la montura de artillería automática AK630M y tubos de torpedos. El almirante Gorskop también tiene la capacidad de embarcar helicópteros y drones. La Armada de los Estados Unidos por su parte informó este sábado que un submarino de misiles guiados de propulsión nuclear Está desplegado en Oriente Medio con el fin de brindar apoyo a la quinta flota estadounidense con base en Bahrein para garantizar la seguridad y la estabilidad marítima regional. El comandante Timothy Hawkins precisó que el USS Florida, capaz de transportar hasta 154 misiles de crucero de ataque terrestre el Tomahawk ingresó a la región el jueves y comenzó a patrullar por el canal del Suez al día siguiente. Por su parte, un portavoz de la Armada estadounidense con sede en Bahrein se negó a proporcionar detalles sobre la misión específica si el submarino se dirigía al Golfo Pérsico, ya que ello contravendría los protocolos de operativa, dice el periódico Blomberg. Corea del Norte realizó esta semana una prueba con un dron submarino de ataque, informó SNA. El informe publicado el sábado dice que el dron submarino de propulsión nuclear tipo HAIL-2 navegó durante 71 horas y 6 minutos recorriendo unos mil kilómetros. Según el comunicado, como resultado del experimento, resultaron verificadas perfectamente la confiabilidad y la capacidad del armamento. Este sistema será una ventajosa y futura potencialidad militar de las Fuerzas Armadas de la República Popular de Corea del Norte, que resulta indispensable para disuadir la escalada de acciones militares de todo tipo de los enemigos, eliminar la y defender el país manifestaron sus propias autoridades en marzo Pyongyang realizó ensayos del dron capaz de transportar armamento nuclear calificado como un arma secreta y declaraciones donde dicen que es capaz de sumergirse sigilosamente desde cualquier costa puerto o embarcación y destruir y aniquilar los enemigos y puertos de operaciones generando un tsunami radioactivo superpoderoso mediante explosiones submarinas. Bueno amigo, las consecuencias del recorte de producción ya están llegando a las refinerías de crudo también en Asia. Ya saben ustedes, son de las que más están comprando a países como Rusia. Se están preparando para diversificar las compras en el mercado al contado. Aquí es el tema, la impactante decisión que ha tomado Arabia Saudita y de algunos países socios, donde se ha producido justo antes de la publicación de los precios de las ventas oficiales de Arabia Saudí Arabian Oil Corporation para las ventas de crudo en mayo. Los compradores a plazo del crudo saudí se han mostrado preocupados sobre la capacidad para obtener el volumen y el tipo de petróleo que quieren de Saudí Aranco de la petrolera estatal de Arabia Saudí el próximo mes. Tras el anuncio de esta reducción de 500 mil barriles diarios por parte del Reino Unido Saudí, eh, de hecho algunas refinerías chinas se están empezando a considerar compras puntuales de proveedores que incluyen Latinoamérica, Estados Unidos y África Occidental para compensar el déficit en el caso de que los barriles de Aranco y otros productores se vuelvan demasiado caros, así que Aquí hay algunas de las principales consecuencias que se están teniendo ya en este caso en Asia, en refinería de Asia. De esta noticia del recorte de producción de barriles de algunos países de la OPEP, entre ellos Arabia Saudí. India y Rusia han llegado a un acuerdo para abandonar al Brent como precio de referencia en el petróleo. Ya saben, es el precio... El Brent es el precio de referencia en Europa que se utiliza, por lo tanto, ahora usarán el precio del petróleo de Dubai centrado en Asia. Rusia e India están haciendo mucho comercio con el petróleo, concretamente de venta de crudo ruso a India y esta noticia del de acuerdo ha decidido a eliminar la referencia del Brent y ahora utilizarán la del petróleo de Dubai. Señores, se ha conocido en este acuerdo el último que se ha producido entre ambos países, una decisión que ha tomado India, Hoy Corporation y Rosneft. Las partes ambas en referencias, por cierto el Brent y el petróleo de Dubai, se expresan en dólares y son fijadas por la agencia de la unidad estadounidense Ampli Global, pero el Brent ustedes saben, es utilizado sobre todo por las grandes petroleras y los operadores europeos, mientras que la referencia del petróleo de Dubai está muy influenciada por el comercio del petróleo asiático y también por Oriente Medio el consejero delegado de Rosneft ya ha dicho, lo dijo en febrero que el precio del petróleo ruso se determinaría fuera de Europa, puesto que Asia se ha convertido en el mayor comprador de crudo de Rusia desde que Occidente impuso sanciones cada vez más severas a la exportación en virtud del nuevo acuerdo Rosneft duplicado a las ventas de petróleo a la empresa Indial Oil Corporation, un piloto ruso de un sub 27 dice este titular de Avia.pro derribó dos mi ucranianos y un avión de ataque sub-25 de una sola salida. El piloto destruyó dos helicópteros ucranianos y un avión de combate en una sola salida. En lo que está reseñando este diario militar, dice el contexto de la información que mientras patrullaba sobre la línea de contacto, el piloto de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, aquí dan el nombre Alan Datiev, vio dos helicópteros mil ucranianos en su avión de combate Sub-24 y el piloto decidió acercarse a ellos destruyendo a ambos objetivos aéreos. Luego encontró tres aviones de ataque Sub-25 ucranianos, más en otra área, y derribó a uno de ellos. Los otros dos aviones de ataque restantes, intentaban atacar al caza pero no pudieron derribarlo y se vieron obligados a a regresar a la base ucraniana con las pérdidas. A su vez, el propio piloto dijo que todo sucedió durante un patrullaje, notó dos helicópteros enemigos, después de lo cual se acercó y los destruyó a ambos objetivos aéreos. Luego descubrió tres aviones de ataque Su-25 y tras analizar la situación, y se vieron obligados a retirarse, según están informando los medios. La parte ucraniana no proporcionó comentarios sobre este incidente. Al mismo tiempo, los medios rusos señalan que esta no es la primera vez que aviones de combate rusos. En la frontera con Ucrania, detienen las violaciones del espacio aéreo y atacan aviones y helicópteros ucranianos en plena operación especial.